Y el mundo del tenis fue retado, no acá en Argentina. Pero todo esto lo va a contar ella, porque claro, un jugador contagió y así sucesivamente. Todo esto lo cuenta pelota, pelota, raqueta, raqueta. Y cuando te digo pelota, pelota, raqueta, raqueta, te estoy hablando de Andrea Versailles, a quien le damos la bienvenida a la tarde del magazine. Hola, Andrea, ¿cómo va? Hola, Cari. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Así que retaron al tenis? No, no, no, no. no, Fue un sí. desastre terrible lo que pasó. Igual nosotros veníamos viendo. Bueno, vamos a poner un poco en ubicación a la gente para comentarle lo que había pasado. Dale. Eh, el serbio Nova Iokovic número uno del mundo. Eh, bueno, hace muchos años que él tiene una fundación, en general todos, casi todos tienen fundaciones, la de Djokovic bastante importante, y eh, bueno, en el cual está eh, encabezado por su mujer, por Helena. Eh, bueno, decidieron hacer un torneo el Adriatur, que hemos hablado todos los resultados, habíamos hablado en la próxima salida, en su país, en Serbia, en varios lugares, comenzaron en Belgrado, que es el lugar donde él reside, en Sadar, y había otro lugar más, obviamente, que después de Sadar se, se suspendió todo. Bueno, hasta ahora nada ilegal, porque hacer un un un este un torneo a beneficio en un lugar donde había 12.000 contagiados, la, el número era bajo, la cantidad de fallecidos, lamentablemente, también era bajo. Pero, eh, claro, cuando empezamos a ver todos este, estos torneos, sin distancia social, sin barbijo los jugadores abrazándose bajaban del avión particular pero no pasaban por un control o, o quedaban en cuarentena porque venían de otros países hasta que se les hacía el test eh, terminaron ahí yo les conté que a veces fueron a jugar un partido de fútbol cuando Djokovic es consejero de de, de los jugadores eh, del ATP y se presentó en el Zoom que se había hecho para ver qué se hacía, digamos, con los con los torneos. A la noche no terminó eso, que ahí está dando un, vueltas un video, seguramente lo deben haber visto, en el cual se fueron a una, hicieron una fiesta, bailaron abrazados, o sea, una Un cosa, descontrol total. Un descontrol que no, lo, no estamos teniendo. A ver, Cari... Eh, la idea era así, colaborar, colaborar con algunas fundaciones, colaborador con, con los jugadores, pero lo que más nos llamaba la atención es que estos jugadores que fueron, no son jugadores que si, que no ya pueden retirarse aunque tengan 25 años, porque su patrimonio se puede mantener sin hacer nada. Claro. Pero la verdad, chicos, eh, se sacaban fotos con la gente, con el público, bueno, empezaron los rumores. Eh... Entonces cada uno, eh, el, cuando eh, en Belgrado, bueno, cuando sale Dominique campeón, Dominique, no, Dominique se va, se hace otro testeo que le dio negativo, pero ojo, que los que le dieron negativo, sí, ojo que los que dieron negativo tienen que darse, puede ser un falso negativo, o sea que tienen que estar bajo eh, cuarentena y tienen que volver a hacerse otro test más. Bueno, finalmente había sospechas de... de, de, de Yokovic, había sospechas que, que estaba contagiado, pero el primero que sale a decirlo es Grigor Dimitrov. Grigor Dimitrov, eh, otro gran jugador de tenis, ex novio de María Yarapova, eh, llega, a su, llega a hacer el tenis, se, se, estaba jugando el torneo, eh, se sintió mal, se tomó su avión, se volvió a su país y le dio el COVID positivo y ahí empezó la cadena, una cadena increíble de jugadores en el cual eh no les voy a decir que no se puede creer y todos todos esperando obviamente a este, todos esperando a, a ver qué pasaba con, con Djokovic, ¿no? Porque además no solo estaban contagiados los jugadores, sino el entrenador que lo acompañó, la novia eh, del que lo acompañó, bueno. Este finalmente Si recuerdan el jugador que vino a fin de año con Roger Federer a dar la exhibición acá en Argentina, que además es diabético, este, le dio negativo, tiene un primer negativo. Dominic Tim tiene un segundo negativo, igual están todos en cuarentena. en cuarentena, sí. Y Marin y Seilik, que también le dio negativo. Ahora, a Dimitrov le A Dimitrov le dio eh, positivo y finalmente a Nova Jokovic y a su mujer, Helena, también le dio positivo. Eh, realmente algo que, Karina, eh, el mundo del tenis está enojadísimo. Claro. Porque se están haciendo, un fue con público, no sé cuántos, no, no, no queremos saber la cantidad de gente que está contagiada, porque aparte hay fotos con ellos, con todos los chicos, eh, con gente del público, no eh, realmente una cosa que da un paso para atrás en el tenis. Obviamente todos los jugadores muy enojados con Djokovic, él hoy eh, presentó un, un descargo, Uh -huh. eh, o sea, cuando lo anunció, en el cual dijo que, bueno, que no... Igual, Iokovic es, es un personaje muy particular, no, no cree en las vacunas, ese es, es un tema aparte, pero eh, que no querían exponer a la gente, que por favor se hagan los test los que fueron, un desastre. Fue realmente un desastre lo que... Una es, lástima, que porque estaba el tenis, como lo veníamos diciendo un deporte que con todo el protocolo se puede dar tranquilamente en las peores ciudades también, si queremos, claro. que están más infectadas o sea, Yo es lo que decir... quiero repetir es esto, que eh, no fue ilegal lo que él hizo, lo que hizo que nos tomó cero precaución, claro cero protocolo. Entonces, eh, fue algo que... Hay otro jugador que también la novia... Eh, está embarazada y también se, se contagió Víctor Troiki, que tiene a la esposa embarazada y ya había rumores de que también estaba contagiada eh, bueno, ahí presentó una un, eh, en, en inglés y en serbio este dice, después de llegar a Belgrado fuimos a hacer pruebas, el resultado de Helena y el mío son positivos, sus hijos dieron negativo, nuestro torneo fue de carácter humanitario, con idea de ayudar a los tenistas en la región, proporcionarles condiciones para jugar y obtener ingresos de este modo. Queríamos enviar mensajes de solidaridad y respeto, el objetivo era ayudar a fundaciones caricativas, eso no nos cabe ninguna duda, lo que pasa es que... Bueno, ahora él va a aparecer eh, con su mujer en aislamiento durante los 14 días y repetirá la prueba en 5 días. Realmente, mucho se mucho enojo con Jokovic, realmente. Realmente, por no haber tomado las precauciones. Eh, ¿Cómo se lo va a hacer en los torneos? Y bueno, va a haber una cadena de gente lamentablemente contagiada, público, gente que trabajó ahí. Había periodistas que no tenían barbijo y les hacían notas. O sea... No, no, no, de todas no. maneras, más allá de, de esta imprudencia de protocolo, cada uno es responsable también. Por supuesto. Si vos sos periodista y no llevas un barbijo, o no tenés el micrófono tapado como, como hacen todos, es claro. tu responsabilidad, no es el que organiza el evento en realidad, o quien vos le haces la entrevista. Es tu responsabilidad, vos sabés que lo tenés que hacer. Exactamente, como vos lo decís. Pero aparte, tenemos que tomar conciencia cuando, esta parte, cuando hasta que se consiga la vacuna, por más que en algunos lugares ya se levante la cuarentena o la fase de cuarentena, no tenemos que seguir jugando, eh, cuidando con barbilitos con máscaras, los micrófonos tapados, no tenemos que cuidar los periodistas, eh, pues, hay que cuidarse en un montón de cosas. Así que bueno, realmente, para eh, a ver, voy a, a hablar de un traje, esto jugadores de lo quieren matar a Yopo. Tal cual, tal cual. Eh, esperamos que, que se escuche, ¿no? Que esto sirva y que se entienda realmente que estamos viviendo en una pandemia. Y otra cosa, viste que se hicieron las distintas manifestaciones, que yo las anuncié, este, de tenis para que vuelva fundamentalmente sí. acá en Capital Federal. Que estamos se fueron a la casa de Olivos, que sí. Eh, hoy me, ayer en estos días me llegó nuevamente que se van a volver a juntar a la 9 de julio. No, no no lo voy a difundir. Eh, perdón, Cari, pero de decisión. No, está bien, Porque la verdad que no no no, ya está, ya el protocolo, la Asociación Argentina de Tenis presentó el protocolo, ya hicieron esa... Ese tipo de demostración, no, acá en Capital las cosas están muy complicadas de verdad, entonces basta de juntarse, basta, hagan un y fíjense si pueden hablar con el presidente, pero no voy a difundir ninguna marcha acá, ni en ninguna cosa, basta, ya está, ya le hicieron, punto, así que por favor cuídense. Tal cual, eh, lo comparto con vos. Eh, nosotros Gracias. también, ¿viste? Tenemos que, que demostrar esto. Yo entiendo que hay un montón de necesidades, que estamos hartos, que queremos que la jaula se abra, que ya tomamos todas las precauciones, sabemos cómo cuidarnos, queremos ser libres, pero hay momentos en que este amontonamiento de gente en Capital y en cualquier lugar de no no, no corresponde, no no no se puede hacer. ¿Por qué? Porque al hacerlo, al contagiar, mirá lo que pasó con el tenis, hace que más gente que necesita salir a trabajar se postergue y no lo pueda hacer. Hace que más gente que realmente la está pasando mal porque no tiene un techito caliente, no tiene no, no, no tienen las mismas comodidades que muchos de nosotros, eh, siga encerrado. Entonces, por favor, seamos responsables de nosotros y de los demás completamente de acuerdo. Bueno André, te mando un abrazo muy muy grande y seguimos atentos a ver lo seguimos que pasa. Seguimos atentos, vamos a seguir la evolución de estos jugadores como siguen y bueno, por ahora todo lo que es este, los torneos que hablamos en la última salida, siguen vigentes pero con protocolo, imagínate que con esto que pasó ya eh, fue más que, que, que una lección y bueno, vamos a ver vamos a mantener a nuestros oyentes al día de toda la situación que estamos viviendo acá en el mundo del tenis. Tal cual. Te mando un besote muy grande, André. Cuídate un beso mucho. Un besote grande para todos. Ustedes también. Chau, chau. Andrea Versalles del Mundo del Tenis, acá en el Magazine, con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Ya venimos.